Pero siempre me molestarán, desde que la lluvia comenzó, mi depresión solo empeoró, pero al verlo por otro lado, también me da tranquilidad, amaro de hasta decaer. de caer, amaroden hasta de caer. ¿Cómo es que puedes actuar así? Como si nada nunca pasó. Escribo palabras sin pensar, escribo palabras sin pensar. Es que ya no puedo expresar. Todo lo que me hace es Me traigo tus errores otra vez